Buenas, buenas y bienvenidos a un nuevo episodio del de Arte de Manifestar. En esta ocasión está leyendo este libro que es Pide y se te para los que escuchan en Spotify y si me ves en el canal de YouTube, obviamente te voy a mostrar el libro y lo que estoy hablando. El tema de este libro es que es un libro de Abraham Hicks o de Esther Hicks, como le quiera llamar y llegué a la página, bah, no me acuerdo el número, pero tenemos acá, se va a ver al revés quizás, no, voy a poner para que se vea bien en YouTube. Lo de la técnica de los 17 segundos, que en realidad son 68 Porque eh, esto hay que hacerlo como por cuatro veces, digamos Y no es como una técnica Vamos a hablar de lo que son técnicas de manifestación en este canal Y antes de arrancar el episodio, de arrancar con este tema eh, Me gustaría que te unas al canal de Telegram Al canal de Telegram donde vamos a estar hablando de testimonios Donde hablamos de testimonios de ley de atracción Más que nada como para entre nosotros como darnos fuerza, darnos eh, energía o darnos como, como se quiere decir, como motivarnos de alguna manera. Motivarnos en el sentido de que por ahí yo veo muchas personas que a mí no me funciona, no sé cómo hacerlo, etcétera, etcétera. Y ahí también estoy yo, donde puedo. Yo hablo de vez en cuando de la aplicación y puedo también eh, brindarte algún consejo. arrastrar tu comentario. Me dar algún consejo. También otras personas te pueden apoyar. El canal de Telegram está en mi Instagram, en el Linktree y vas ahí o sea el link tree es la biografía abajo hay un botoncito están todos mis servicios el canal de telegram y obviamente también estoy empezando a brindar mis nuevos como de comillas servicios que son eh, sesiones de uno a uno donde hablamos vos y yo sobre cualquier tema que te afecte y si, que si yo querés manifestar una pareja es como más directo si a vos te gusta mi contenido si te gustan eh, las cosas que he manifestado lo vas a saber en el canal de en, en youtube perdón en YouTube vas a ver algunos testimonios que cuento de mí mismo, de las cosas, pruebas que he manifestado En TikTok también están, pero están como muy abajo Pero bueno, si quieres de alguna manera tener una sesión, una asesoría conmigo, una sesión uno a uno Me puedes escribir eh, o por Instagram o por Outlook o Mail, por donde tú quieras Me la puedes pedir y envío los precios Pero bueno, si quieres, no es necesario, vamos a seguir explicando aquí en este canal de YouTube Y obviamente también en eh, Spotify Bien, volviendo al tema de esta técnica de los 17 segundos, Esther Hicks o Abraham Hicks, es lo mismo, eh, habla de mantener tu deseo por 17 segundos. Y esos 17 segundos los puedes repetir: 17, 17, 17, 17, todo el tiempo por cuatro veces, o lo que puedes hacer es ponerte el cronómetro y hacerlo de una. Esto no me acuerdo si lo he explicado alguna vez, pero si bien lo he explicado, me ha salido desde un... He visto información, pero no la he visto como plasmado en un libro. Como, esto es real, esto pasa, esto sucede, lo vi y lo probé. Eso es lo mejor, porque lo vi, lo probé y pasó. Y esto habla básicamente... A ver, yo esto lo hacía cuando... hace dos años. Lo hacía apenas me levantaba. El otro día estuve en un programa de radio, radio, tele... Y también estábamos hablando de manifestación No hablé de este tema porque se me hizo un poquito largo el tema Y me hacía muchas preguntas Y como que íbamos de tema en tema Pero de esta técnica es muy esencial Si vos querés materializar lo que sea No importa que si vos querés tener dos novios Tenés dos novios Si querés tener tres, podés tener tres No importa lo que sea, podés manifestarlo No hay limitaciones Y esta técnica habla de mantener tu deseo por 17 segundos Luego 17 más Así hasta ser 68 el punto de esto es que, no sé, yo lo hago en la mañana, me funciona mejor. Vos hacelo cuando quieras, cuando tengas tiempo. No todas las personas tenemos el tiempo en la mañana como para decir lo hago y me paro enfrente de la cama, con, no importa. Vos hacelo cuando quieras. No, no hay reglas, eso es lo primero que... no hay reglas. Sí es mejor en la mañana porque la puerta del inconsciente están abiertas y puedes introducirle información nueva para que se manifieste automáticamente. Y bueno... Yo lo, como lo hago y esta es mi experiencia y cómo me ha salido y cómo me ha funcionado es ponerme un cronómetro en el celular que sea por 17 segundos. Lo pongo y empiezo a visualizar, empiezo a pensar cómo sería esto, cómo se sentiría, que es lo más importante, cómo se sentiría adentro, cómo es la emoción. Por ejemplo, cuando vos te dan un regalo que vos querías hace mucho, ¿cómo te sentís? Esa es la sensación que tenés que crear, esa sensación de felicidad. También... Eh, esto lo materializamos tanto de consciente e inconscientemente. Hay muchas personas que hace 20, 30, 5 años que le repiten una situación y enseguida vuelven a ese estado de ánimo. El cerebro no entiende de lo que pasa a futuro, al pasado, no entiende de nada. Y lo ve todo como un eterno presente y eso creo que es el estar aquí y el ahora. Entonces, si vamos a vivir en un presente, que esté presente va a ser un continuo presente y un infinito presente, es mejor tenernos en sensaciones totalmente que nos alineen con nuestros deseos. Porque generalmente estamos alineados con deseos que no nos gustan. Deseos que insatisfacción, que no tenemos dinero. Y generalmente el no tener dinero, vos vas y se lo contás a un amigo. ahí pasan 17 segundos. ¿O sí o no? En esa conversación pasa más de un minuto hablando del tema. Eso es lo que, sé, lo que yo lo llamo, es como... Tiene una correcta gestión de los pensamientos y una correcta gestión de las emociones. Vos te pones a charlar con tu amiga, tu amigo, de que te falta plata, que no llegas con las deudas, que esto, que el otro, bla, pa pa pa pa pa. Una tras otro, que todos los hombres son iguales, que no hay personas fieles y bla bla bla bla. Y eso dura más de 17 segundos. Entonces, lo que yo propongo aquí, primero que nada, es que te pongas una alarmita, tipo recordatorio, de, para hacer esta técnica y después le pongas un cronómetro de 17 segundos y empiezas a visualizar cómo te sentirías empiezas a imaginar cómo se sentiría ese viaje cómo se sentiría esa persona cómo se sentiría eh, tener tanta abundancia tanto dinero en realidad el tema del dinero no es dinero en sí. Lo que queremos sentir es libertad. ¿Por qué libertad? Porque por, capaz que vos tenés todo el dinero del mundo, pero te dicen, bueno, vos tenés todo el dinero del mundo, pero tenés que estar acá, en este, en este espacio, grabando, Emiliano, 24-7, todos los días, toda hora, a toda tenés que estás transmitiéndose. ¿Cuándo disfrutas ese dinero? Nunca. Capaz que te podés pedir las cosas por internet, pero... No disfrutás, lo que realmente queremos manifestar cuando queremos dinero es libertad. Entonces lo que vas a tener que visualizar en esos 17, 17, 17, 17, son lo que son la libertad. ¿Cómo te sentirías libre? Que puedes hacer lo que quieras porque eso es lo que da el dinero, libertad. Entonces propongo hacer esto y si quieres alguna sesión uno a uno conmigo, obviamente me la puedes pedir por Instagram, por entrar al canal de Telegram para asesorarte también. Obviamente el canal es gratuito, no tienes que abonar nada, pero... Yo recomiendo mucho que esto como que lo hagamos en un... Está buena hacerlo como en comunidad. Y esta comunidad yo la quiero crear hace mucho. Y voy a empezar a promocionarla en todas mis páginas para que cada vez seamos más. Y si quieres suscribirte a mi canal de YouTube, también puedes hacerlo. Cada suscripción, cada me gusta que me das, cada comentario. A mí me llega un pequeño porción de dinero de YouTube. Y eso me ayuda a seguir comprando micrófono, cámara, para seguir regalándote contenido de valor. Bye bye, y espero que esto te sirva mucho. Y recuerda que si te gustó este episodio, puedes darle clic al botón de seguir, valorar este episodio y obviamente compartirlo con tus amigos. Que tengas buen día.